Free. Yo estoy en mi pie, con mi pie, no con mi warabis, yo, yo, yo, me, yo, yo, yo, face, yo, yeah. yeah. me. yo, yo, yo, yo, yo, yo, verme, verme, verme, verme, más subir. Y yo no le paro mejorando porque nada free Yo estoy en mi vía con mi flea no con wannabe Ya, yeah, uh, yeah, shun, me Nena no juegues más, I know where you Yo no le voy a parar si no le paras tú Yo me guinimisa lo dice en su actitud Ya pero al otro na, un son revolú Lo van a ver ganar, ganar, ganarles el juego Me da todo hablan, no me paro. Y que pa' quedarme nunca es tarde Para estar de nuevo Está pa' que la amo yo la amo Un sentimiento serio diga que para verme, verme, verme, verme Me subir Y yo no le paro mejorando Porque nada es free Estoy en mi vida con un plía, No, con one and peace yeah, uh, yeah, uh, Me, me mató rápido y fue de amor Yo con los clásicos de vacilón Somos de blanca y valido Se quedaron escuchando mi son Porque la parto Ahora shoes highs in the room como Travis Scott yeah, Creando mi world Estamos de cuarentena te sacando pena y no con alcohol Ahora pienso en su cadera no hay otra manera todo se nubló Lo mío viene de afuera pero de otra afuera, todo me cambió Ellos He todos a la espera pero que me mueva su estilo cumplió Y somos del sur, calle de tierra mi hood, tengo barrota en el sur yeah. La madrugada de tour no cambiaron mi actitud aunque vivimos locuros, yo te lo aseguro No sigo el camino a la luz No hay us. Siempre mi root por mi destino y el de mis hermanos Hermano, te juro que dejo mi blues Chero hojas, tinta, blue, nigga pecado like Estoy tu pecado, la base no hay chance Que esto marcase, no tiene mi mood yeah, uh, El sonido new diga van a verme, verme, verme, verme más subir eh. Y yo no le paro me jodando porque nada es free Yo estoy en mi vía con mi flia no con one ya, Yeah uh, Yeah uh, me Liga a verme verme verme verme más subir Y yo no le paro me jodando porque nada es free Estoy en mi villa con mi flia no con banda ya, ya.